Somos ubicana y esto es difíciles tormentas. La noche va para largo, recorriendo el asfalto y aclarando el olfato, va a caer donde no nos llamaron Es la vaca que seduce, su negocio todo luce, lo mismo de siempre y un trago Los tabacos y las prisas, ya comienzan las sonrisas y el cielo se va no jamás a los difíciles tormentas. No. Exagerando las proezas e inflando las bellezas, perdemos el tiempo a seguir. Que si la historia se equivoca, eso ya no nos importa, la vida es más rica al mentir. De vez en cuando las esquirlas de las bombas que uno tira, lastiman si las esquivamos. Quizás sigamos dos caminos, es que ya no somos niños, un rayo nos volverá Solo te queda disfrutarla, no la podrás hacer